Una ola Hola chicos y chicas Bienvenidos a mi canal de YouTube Sabéis quién es Max Budipo Y hoy os traigo un nuevo vídeo Hoy estoy en mi poblado Baney, Y estoy con mi primo Santi Que va a ser mi camarógrafo Le vais a conocer Porque tiene mucho que deciros Vamos a explorar un montón de sitios Así que vengan conmigo Ahora estamos yéndonos a un lugar local donde se puede com encontrar comida. Ah. Hola chicos, aquí Santi con mi prima. Bueno, Santi, Santi, así me conoce la familia, pero realmente me conocen aquí como Kenny Jungwe, ¿vale? ¿Cómo qué? Kenny Jumpwe, Kenny Jumpwe. Ok. Estamos aquí en Baney, queremos explorar un poquito, quiero enseñar a mi prima cómo es Baney, uh -huh. cómo vivimos aquí, las uh -huh. cosas que pasamos. ¿eh? Uh -huh. De hecho, aquí ahora estamos en la zona del casi cementerio, ¿no? Tiendo por allá, está el cementerio. Uh -huh. Y es el aquí es un lugar, que uno puede venir a pasar su tiempo, ocio, venir uh -huh. a tomar una cervecita y tal. Uh -huh. hemos, ya hemos visto el campo, se está arreglando ahora y seguiremos viendo más cosas. Uh -huh. Hey, ahora en el taxi, ¿no? Yo no para Cardenal. ¿okay? ahora tú eres el youtuber. dejo el canal para ti. Pero ¿cómo? Ya me deja todo el trabajo a mí. Sí. No pasa nada. Ya iremos mirando qué ponemos. A ver, a cuéntanos cómo hacer para coger un taxi para ir a Cardenal. Cardenal, eh, bueno, ya que hoy es un domingo, los domingos son un poco complicados, me lo acaba de explicar el taxista. Dice que los domingos no hay mucha circulación para así que para ir a Cardenal la tarifa sube un poquito más. Uh -huh. Normalmente suele ser 500, dos uh -huh. días normales. Uh -huh. Ahora, como somos dos, uh -huh. nos, nos cobra 500 por, por cabeza. Uh -huh. ¿vale? Vamos allá ahora, exploramos el río, la playa y tal, el campamento. Y ya veréis, ya veréis, que, que, que lleguemos nada más. Dale, dale, dale. Acabamos de bajar que del taxi. Aquí yendo camino, lo que al campamento, ¿no? No, no, no. Aquí hay un sistema de vigilancia. De, ¿Cómo se llama eso, esa gente. Uh -huh. eh, los que vigilan el mar. ¿eh? ¿Los que vigilan el mar? Ajá. ¿Los vigilantes del mar? Yo qué sé. <risa> Porque yo no sé, no sé cuál sería la palabra profesional para usar para esa gente. No, no, no, aquí algunos ah, unos metales de vigilancia, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, los, la, la, la entrada de extranjeros algo así. Uh -huh. sí, sí, sí, esa es la Okay. Ok. Nos estamos yendo a la playa. Bueno, chicos, ¿qué os está pareciendo este vídeo? Si sigues mirando, no te olvides de suscribirte. Debes suscribirte, ¿sabes por qué? Porque cuando te suscribes y le das a la campana, puedes recibir notificaciones de cada vez que yo subo un vídeo. Y como quieres conocer Guinea Ecuatorial, lo mejor es que te suscribas, ¿sabes? Pues gracias y seguir mirando. Que para ir a la playa tienes que pasar por aquí. aquí Ahora, es donde Estamos pasa en la zona ahí? cardenal. ¿Eh? Cardenal. ¿Vale? Estamos en la zona cardenal, adentrándonos a, al mar. ¿Vale? A mí me asusta un poco el mar, porque ¿okay? no, ya que no sé nadar. Uh -huh. Cuando lo veo, uf, me pongo un poco nervioso, pero bueno. Hoy me controlaré. <risa> ¡Oh my god! Por poco nos perdemos. Y cogemos una vía equivocada. A saber dónde habríamos ido. Estos caminos me ateran. Me dan yuyu. El camino que queríamos coger antes no parece muy seguro. No me quiero resbalar y romperme los 32, que los tengo muy bonitos. Entonces estamos cogiendo otro atajo a ver si llegamos. Aquí es un lugar histórico. ¿eh? Aquí han vivido españoles, antiguamente, como dice, dice la historia, han estado aquí, en el país. Hemos sido colonizados por ellos, de hecho han vivido aquí. Como podéis ver, las casas, en plan abandonadas y todo eso. Uh -huh. Aquí ya, ya crecen árboles, como. Wow. Como, como, como muros. <risa> Te digo, pero sí que está chulo, ¿eh? me gusta. Wow, mirad los escombros, no, Mira no, la fachada, no. los ladrillos. Miren chicos, es súper difícil ver ladrillos a, a, a, o sea, en la actualidad. Ya te digo, son casas muy antiguas. Muy antiguas, hechas de ladrillo. La cara de Santi. Bueno, Santi me está sorprendido porque lleva mucho tiempo viniendo aquí. Pero cogeme, sí Me está sorprendiendo el por el tiempo que llevo sin estar aquí. ¡Oh, my goodness, ¡Qué lindo! ¡Qué pedazo ay, de, de naturaleza! Madre mía. ¿Puedo bajar ahí? Claro uh, Santi ya está, mirenle, mirenle Y yo también casi estoy ¡Oh my goodness! Chicos, miren qué lindo ¡Wow! Estoy emocionada Mirar. ¡No me ¡No me sonrojo porque soy negra! <risa> Be Anybody get phone, say? I love you. love you. Anybody that phone, no say? I love you. love you. Anybody that for no say? I love you. Santi ha hecho un arma por si las moscas. A ver, enséñanos tu arma, por favor. Es eso, cangrejos? <risa> no, por cangrejos, cangrejos. Dice Santi que ha visto cangrejos. Tengo que tener cuidado. ¿Dónde están? Es eso, aquí. Bueno, chicos, acabamos de salir del río de Cardenal. Queríamos ir a la playa de Cardenal, pero, pero mira, llueve mucho aquí. El camino está mal. Y no nos queríamos hacer daño, por eso hemos decidido no ir. Otro no día, que... eh, ya ya nos arriesgaremos todavía hoy. No, hoy hoy no. Tenemos... hay mucho riesgo, mucho riesgo. <risa> Como eh. primera vez, <risa> <risa> he mucho. hemos hecho muchísimo. Y espero que os haya gustado el, el río. Wow sigo fascinada. Ahora os vamos a enseñar otro río. Ahora nos estamos acercando al río de Vivanco Vale, y ya de paso, os voy a hablar del cacao. ¿verdad? que ya hemos entrado un poco en la finca. Uh -huh. El cacao es. ¿Cómo, ¿Cómo puedo explicarlo? Es... Madre mía, me quiero corto. <risa> Pero bueno... Eh... El cacao es uno de los productos más... más, más que se trabaja aquí en, en Banay. O sea que yo, desde pequeño mi papá ha trabajado cacao. Desde, casi nos han cuidado con cacao. Hemos trabajado cacao que si chatear todo eso es mucho trabajo ¿eh? mucho trabajo para llegar a las semillas esas que vemos muy sabrosas no sé si ya os gusta pero a mí sí me gusta mucho así que el cacao es muy productivo aquí en Guinea y no sé si se sigue valorando como antes pero bueno por ahora yo llevo tiempo sin trabajar en eso porque mi padre ahora no trabaja de cacao vale está un poco así bueno eso y <risa> bueno, se queda corto. Yo no puedo hablar mucho sobre el cacao, <risa> cacao porque no sé. Bueno, pero has hecho un buen trabajo, ¿eh? ¿lo ¿po, sabías? Podría hablar mucho, ¿no? Solo que. Llevo sin trabajar cosas de cacao. No, solo que, que le, me le me estáis poniendo nervioso. También, como mi primer día. <risa> y, día ya pero, pero por ser el primer día, ¿Ya? lo ha hecho muy bien ¿a que sí, chicos. <risa> y ahora que. A ver, ¿qué, qué iba a decir? Eh, Los muchachos ya, ya, ya atacan ahora con el sol. Hay unos bichos que atacan las orejas, ¿no? Así dice. Dice sí. que a mí no me atacan porque tengo el pelo muy. Mm. Muy largo y la cubren los oídos. <ríe> y a mí no. Así que estamos. Sí, sí. Seguimos con nuestra expedición. Miren. Al río Vivanco, eh. Me uh -huh. está llevando al río Vivanco. <risa> <Estoy disfrutando risa> la naturaleza de Manin. ay, Es parte de mi banco, ¿no? <risa> Madre mía, mira cuánta agua. Hot dead! Eso es lo que hay, ¿vale? El mi y ella por ahí. Es lo que hoy va. Dicen que mi bubi sale muy mal con un acento de pipa de diva. Dicen que tengo que aprender a hablar como una pura bubi. Así es. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante como Muni, hay que seguir adelante. Sí, sí. Hay que seguir adelante. Chicos, chicos, de verdad, estoy flipando. Estoy flipando. De verdad. De verdad, de verdad. Aquí en la playa disfrutando con, con piedras, ¿eh? no como arena blanca que hay ahí arenas. Aquí hay piedras porque Banay. en Baney hay piedras, ¿vale? ¿Eh? En Baney hay mucha piedra, es una tierra muy drogosa. Así que estamos aquí disfrutando de esa naturaleza. ¿eh? Fíjense, madre mía, qué bonito todo. ¿Mm? Ya después nos daremos un baño, ¿vale? No sé si, no, no, como sabéis, no sé nadar, ¿vale? y espero que ella me enseñe la que dice que lo aprendió en Ghana seguramente es muy buena ya se quiere preparar para el lanzamiento ¿te lanzas? ¿te lanzas? 3, 2, 1 es un pago! tú lo hizo pero bueno, bueno, aquí seguimos ¿vale? <risa> <risa> Hola chicos, aquí Santi. comote, bueno, Santi la familia. usa eh. realmente me llamo Kenny emporto, y me me conocen aquí en Bane, ¿vale? Hemos terminado con el tour de hoy, ¿vale? Hemos ido por Cardenal, Vivanco, con tres partes de Banay y tal Por hoy hemos terminado, ¿sí? hemos comido algo y ya continuaremos otro día, ¿vale? Yo aquí en, en la música de fondo quizás os sorprenda porque realmente Me ha empezado a interesar el, el turismo pero realmente soy artista, ¿vale? Soy cantante, de música y vais a escuchar mi música en el fondo del vídeo, ¿ok? Kenny Junke, artista de Baney. me conocen a como Kenny Junke, ¿vale? Espero que os guste la canción, que va a sonar, netamente de Baney. Neiva, I love you, muchas gracias. Suscríbanse. Y suscríbanse al canal, ¿eh? ¿sí? Darle a like, muy importante, y para tener novedades. <coughs>